Hola, en este vídeo vamos a ver las principales características de la fisiología del dolor agudo. Llamamos dolor agudo al que se origina con un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona. Se trata de una señal de peligro que nos indica que algo no funciona o funciona mal dentro de nuestro cuerpo, o bien que algo nos ataca desde el exterior. Este tipo de dolor se interpreta como un signo y su presencia debe ser tenida en consideración como un mensaje que nos envía el cuerpo para que le prestemos atención. Es la principal causa de visita al médico y es un elemento de vital importancia para poder establecer un diagnóstico adecuado. El proceso de transmisión del estímulo doloroso es relativamente sencillo. Cuando se produce un daño, una neurona llamada nociceptor detecta esa señal, la envía a la médula espinal y desde allí asciende hasta el cerebro, donde se interpreta esa información que viene desde la periferia y se crea la sensación de dolor. Si nos fijamos en lo que ocurre en la periferia, como veis en esta figura, para poder detectar la presencia de esos estímulos nocivos, el cuerpo dispone de esas células especializadas llamadas nociceptores, que recogen la información y la transmiten al sistema nervioso central. Estos nociceptores son neuronas, células capaces de detectar esos estímulos, que pueden ser potencialmente peligrosos, y enviar esa información hacia la médula espinal, y desde allí, hacia el cerebro. Están presentes en todo nuestro organismo, la piel, las vísceras, las articulaciones, los músculos. Curiosamente, el único lugar donde no tenemos nociceptores es el cerebro, Realmente el cerebro no duele, aunque sí puede doler la cabeza. Los estímulos que pueden generar información dolorosa son de cuatro tipos. Estímulos térmicos, mecánicos, químicos o eléctricos. La membrana del nociceptor responde de esos, dispone de esos sensores que son canales, poros, localizados en la membrana, que son capaces de detectar este tipo de señales y convertirlas en estímulos eléctricos. Estímulos que se transmiten, como os he dicho, hacia la médula espinal. Para poder convertir estas señales en estímulos eléctricos es necesario que se abran los canales, eso permitirá que entren iones como el calcio el sodio al interior de la neurona. Estos iones tienen una carga eléctrica, esa carga eléctrica va a provocar la generación de un potencial de acción. Un potencial de acción es una diferencia entre la carga exterior y la carga interior eléctrica de la neurona y eso supone que aparece un estímulo nervioso y ese estímulo nervioso va recorriendo la, médula, la membrana celular hasta llegar a la médula espinal. Estos receptores, como os he dicho, pueden ser canales iónicos que modifican la entrada y salida de iones del interior al exterior de la neurona o pueden ser también receptores que llamamos metabotrópicos, es decir, receptores que, se, que provocan cambios en la síntesis de proteínas dentro de la célula. Esos receptores pueden ser, por ejemplo, receptores vanilloides, que los llamamos también TRP, son receptores que codifican la información relacionada con temperatura y con cambios de pH y son de la familia de los receptores iónicos. Sin embargo, hay otros receptores, que son los receptores purinérgicos, que son sensibles a ATP, que es una sustancia que se libera cuando se produce una lesión en el tejido. Bueno, pues ese tipo de receptores son receptores metabotrópicos. La información nociceptiva que se genera en la periferia viaja a través de unos nervios específicos llamados nervios sensitivos, que están formados por muchas de estas neuronas, por muchos de estos nociceptores empaquetados a lo largo de un, de un cable, digamos. Estos nervios sensitivos van a enviar la información hasta la médula espinal. Ahora estamos en la médula espinal, si os fijáis, se encuentra en el interior de la columna vertebral y forma parte del sistema nervioso central. Está formado por neuronas que recogen la información que proviene de la periferia para enviarla a los centros superiores del sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Entre el nociceptor, es decir, la neurona que proviene de la periferia, y la neurona espinal, es decir, la neurona encargada de transmitir esa información hacia el encéfalo, se establece una sinapsis. Una sinapsis es el sistema que tienen las neuronas para comunicarse entre sí. El nociceptor libera un neurotransmisor, en este caso en la médula espinal es glutamato. El glutamato se va a unir a un receptor que está localizado en la membrana de la otra neurona, de la neurona espinal. Ese receptor lo llamamos AMPA. El receptor AMPA, al igual que otros receptores que hemos visto en la periferia, es un canal. Y al ser estimulado por el glutamato se abre y penetra sodio al interior de la neurona. El sodio, cuando entra en la neurona, va a provocar la aparición de un potencial de acción. Este potencial de acción permitirá enviar la señal nociceptiva, en este caso desde la médula espinal, hacia el cerebro. Mirad, ahora hemos subido hacia el cerebro. La información que se genera en la médula espinal asciende mediante unas conducciones que llamamos tractos espinotalámicos, puesto que unen la médula espinal, de ahí el principio de espino, con un núcleo cerebral muy importante que llamamos tálamo. El tálamo, que está localizado ya en el cerebro, en el tálamo se establecen unas conexiones, unas conexiones nerviosas que van a enviar esa información desde el tálamo hacia los distintos centros nerviosos del sistema nervioso central. Por un lado, algunas de estas neuronas enviarán la información a la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial identifica el lugar donde se ha producido la señal nociceptiva y así como la intensidad que ha provocado esa señal. Por otro lado, dentro también del encéfalo, tenemos el sistema límbico. Es el sistema que se encarga de tratar las emociones. Recibe información de la periferia y eso le otorga el componente afectivo, que acompaña siempre la señal nociceptiva. Finalmente, se activa la corteza prefrontal. Allí se integra toda la información, la que proviene del sistema límbico, la que proviene de la corteza somatosensorial, y se crea en suma el, el fenómeno del dolor. Es decir, el fenómeno del dolor es una experiencia tanto sensorial como emocional. Las diferencias a la hora de interpretar ese dolor entre las distintas personas tienen mucho que ver con esta última parte del, del proceso. La historia personal de cada uno, su experiencia previa, su educación, su entorno, todos estos factores van a determinar la información que se genera y que procede del tálamo. Esto hace que no haya, que no haya dos dolores iguales. Y en realidad, la única persona que realmente sabe qué está sintiendo es aquella que lo está padeciendo en ese momento concreto. Aunque no siempre se sea consciente de ello, el cuerpo tiene capacidad para hasta cierto punto modular la cantidad de dolor que percibe el cerebro. Es un sistema que llamamos de analgesia endógena, endógena porque procede de nuestro propio interior. Y aunque es un sistema involuntario y es un sistema inconsciente, este sistema controla a nivel de la médula espinal la cantidad de información que va a llegar al cerebro. Os pongo un ejemplo. Como ejemplo de este sistema es frecuente citar el caso de, de una persona que recibe un golpe cuando está realizando una actividad física jugando al fútbol le dan una patada. En ese momento un golpe no duele. Es fácil que la persona ni se dé cuenta. Sin embargo, cuando esa actividad física desaparece, cuando el partido desaparece, el dolor se hace presente. Eso está relacionado con la liberación de endorfinas, unas neurohormonas que se secretan durante el ejercicio y que nos van a ayudar a modular el dolor. Como veis en esta figura, el mecanismo está bastante bien caracterizado. Desde el cerebro existen unas vías moduladoras descendentes que van a llegar a hasta la médula espinal. Hacen el camino contrario al que harían las vías de transmisión ascendente. Estas vías pueden ser de dos tipos, pueden ser excitadoras o pueden ser inhibidoras. Las inhibidoras, las que llamamos células OFF porque cierran la transmisión de información dolorosa, son estimuladas por esas endorfinas que os comentaba. Actúan a nivel de la médula liberando neurotransmisores inhibidores, como el GABA, sustancias que disminuyen la comunicación entre el nociceptor y la médula espinal. Estas vías inhibidoras actúan a nivel de la médula espinal creando un auténtico peaje que va a determinar y va a regular la cantidad de información nociceptiva que se va a transmitir a ese nivel y que por lo tanto va a ascender a través de los tractos espinotalámicos hasta el, hasta el encéfalo. Es importante señalar que este mecanismo de analgesia endógena suele ser un mecanismo de corta duración y por lo tanto no suele ser muy eficaz frente a dolores muy intensos o, o dolores que se prolongan mucho en el tiempo luego finalmente, como también hemos comentado, también existen unas vías excitadoras descendentes. En contraposición a las vías OFF, estas vías se llaman ON y son capaces de implementar, de aumentar, amplificar la cantidad de información nociceptiva que se está generando a nivel de la médula espinal. El equilibrio entre las vías OFF y las vías ON determina la cantidad de información que al final va a llegar a nuestro cerebro y por lo tanto la sensación de dolor que vamos a percibir. Y ya está, a grandes rasgos, este es el, el sistema de transmisión del, del dolor agudo. Es un sistema que nos avisa de posibles riesgos, de daños, de enfermedades de nuestro organismo. Es decir, es un dolor fundamental, una señal, una sensación fundamental para la defensa y la preservación de la vida.